Apenas llegamos a Haití, nos sentimos como en casa. Estamos felices de coronar el sueño del maestro Abreu, de llevar nuestra música por el mundo entero. Nos sentimos además comprometidos con colaborar en la construcción de nuestro sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles aquí en Haití, que le va a abrir las puertas a miles de jóvenes y niños haitianos para vivir este hermoso sueño de la música, de su práctica colectiva de la música en su orquesta, en su coro, este sueño del arte. Nosotros hemos el trabajo de nosotros. Tenemos muchos trabajos que tenemos que hacer juntos. el trabajo sabrá demostrar que viene con Venezuela como un país frío. Ok, ese trabajo va a llevar eh, como, el, como el contacto que tenemos con venezolanos con, con el país Venezuela como hermano con, con uno su hermano. Por eso hemos venido a traer lo mejor de nuestros 40 años de experiencia, nuestro sistema de orquestas corúbenes. De Venezuela para aprender y enseñar con la hermosa creencia de nuestros ancestros que nos unen, haitianos y venezolanos.